Muchas gracias, Sara. Buenos días a todos. Gracias a EAP en España por darme la oportunidad de participar en este congreso y darme la oportunidad de hablarles de este tema que, bueno, tanto nos interesa. En los últimos años he trabajado más en determinadas áreas, sobre todo la que tiene que ver más el uso que se hace de los fondos sociales europeos. Así que para preparar esta presentación quería, bueno, quería, digamos, elevarme y presentarles la estrategia general, la estrategia global. Voy a hablar, explicar un poquito en qué consiste la estrategia europea 2030, que una parte esencial en esa estrategia es el Pilar Europea de Derechos Sociales y el Plan de Actuación, al que ha hecho mención Carlos Susías en la presentación. Luego estudiaremos algunos fondos disponibles para prestar apoyo a las estrategias y los planes de acción y luego hablaré de la función que desempeña la, la sociedad civil a la hora de impulsar estos objetivos y espero eh, hacerlo todo en 15 minutos y cuando me quedan cinco minutos, si no te importa, Sara, me recuerdas, ¿vale? Me envías un recordatorio. En el pasado he, tra he trabajado con, bueno, personas muy expertas y hoy vengo en calidad de experto, eh, independiente y he estado estudiando por diferentes sitios web, de, pues, claves de la Unión Europea, estudiando los el discurso actual que tiene la Unión Europea para tener una idea más general de lo que está ocurriendo. Es posible que me haya dejado fuera algo importante, pero como decía, voy a intentar pues, proporcionar un panorama más o menos completo de cuál sería la situación. Sí. Si, si, si tenemos en cuenta la nueva estrategia para 2030, no encontraremos una comparable a la que, a la que tuvimos hasta de 2010, eh, la de Lisboa o la estrategia Europa 2020. No encontramos una base de comparación ¿eh? que nos permita prever o vislumbrar qué nos espera. Tenemos las prioridades de la Comisión Europea para el periodo 2019-2024 que se basan en los principios rectores que eh, la, profe, la presidenta von der Leyen eh, expresó cuando, cuando fue propuesta para asumir ese, esa función. Y dentro de las prioridades de la Comisión destaco seis prioridades clave que nos afecta y nos puede decir que pasará después. Y tocan seis ámbitos por ejemplo, ya tenemos una estrategia de biodiversidad, tenemos el Pacto Verde Europeo, también tenemos estrategias conectadas con la digitalización, también, pues, es una Europa encaja, eh, apta para la edad digital, también toda la convención y el Congreso sobre el futuro de Europa sobre la economía. Es decir, dentro de las seis estrategias o prioridades, también hay subestrategias, prioridades que están ligadas. A, la situación, a cada una de, de estas áreas, una economía que funcione para las personas. Dentro de esto tendríamos el Pilar Europeo de Derechos Sociales y el Plan de Actuación, que abordaré un poco más tarde. Como ven, tenemos una, una visión general muy compleja, más com que nos da una clara descripción. Y, bien, parece que… Eh, sí que añade una capa de complejidad en la presentación. Como digo, es un, un grupo de estrategias colectivas en torno a diversas prioridades. Tenemos la estrategia de la comisión para, la la estrategia la estrategia comisión para llevar a la práctica, la la práctica, de práctica de los objetivos de desarrollo sostenible de la Unión Europea. Están conectados con las seis prioridades que de acabo de presentar y conectan los principios de del de lo, digamos que los ligan a cada una de las prioridades. Así lo han ido dividiendo. Vemos a la izquierda las prioridades y cada uno de los principios o subprincipios que guardarían relación con ellas. Que en, las, en cada una de las prioridades se dará cuenta de lo que se ha pr propuesto a escala mundial en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Interesantes. Así es como piensan, intentan que haya coherencia y consistencia entre... La principal estrategia de la Unión Europea y el seguimiento que se está haciendo en la consecución de los ODS. También cabe destacar que el Consejo Europeo tiene su propia agenda para el periodo 2019-2024. En ella describen áreas de actividad bastante semejantes, pero relacionadas con cuatro pilares básicos, que incluyo aquí cuatro epígrafes. Es una única estrategia, aunque... Como digo, están, la, el Consejo también ha descrito su propia estrategia, la Comisión lo hace con sus en prioridades, pero por supuesto hay un enorme solapamiento en, en los ámbitos. La estrategia del Consejo no es hasta 2030, sino para el bloque 2019-2024, mientras dure el mandato de la Comisión, pero parte de las subestrategias tienen calendarios, calendarios que irán más allá y que guardan relación con compromisos internacionales, por ejemplo, el, el Acuerdo de París para Cambio Climático, etcétera, etcétera. Como digo, pa, la estrategia tiene en cuenta pues, toda una, una amplia gama de, cuest de cuestiones. Dentro del pilar europeo de derechos sociales tenemos un plan de actuación con tres objetivos o metas clave que ya se han mencionado. Por el anterior ponente, tenemos el primer objetivo de que al menos 78% de la población en edades comprendidas entre los 20 y los 64 estén trabajando antes de 2030. Al menos el 60% de todos los adultos deben participar en capacitación o en formación cada año. Y tercera meta, muy importante para el tema de nuestro Congreso hoy, el número de personas en riesgo de pobreza y exclusión social se debe reducir en 15 millones antes de 2030. Eso es muy importante mantener y defender ese objetivo de reducción de pobreza, no hacer concesiones. Y dentro del plan de actuación tenemos una serie de acciones y compromisos clave que se engloban dentro del proceso de seguimiento en el Pilar Europeo de Derechos Sociales. Cabe señalar que no tiene que ver con... Eh, no solamente trabajar, sino trabajar eh, con, de, con calidad, resolver la situación de pobreza, como ha dicho eh, Carlos, tenemos una propuesta de directiva de salario mínimo, tenemos una plataforma que te intentará también eh, mejorar la renta mínima, tenemos otro con, compromiso con respecto a la garantía infantil aprobada por el Parlamento Europeo, que ahora se le está dando mucho dinamismo ¿no? a la hora de impulsarla y para reducir la pobreza infantil. Tenemos tenemos la propuesta de recomendación del Consejo sobre una renta mínima, que ya se ha mencionado esta mañana, que es ya lo ha dicho. Carlos, vale, pero no llega, no es lo suficientemente ambiciosa porque lo que querríamos es tener una directiva, pero bueno, es un potencial y hay un, al menos el, el principio del camino ¿no? para ir mejorando eh, la situación y también se han comprometido a crear un grupo de alto nivel sobre el futuro del estado de bienestar, se acaba de crear y ese va a ser un ámbito muy importante para para, para, para mejorar ¿no? todo el estado del bienestar en Europa. Hay otros compromisos decisivos sobre vivienda. Se reconoce como reto clave en todos los países europeos. Se ha creado una plataforma europea para combatir el sinogarismo, este esfuerzo por avanzar en relación con la reducción de la pobreza y la falta de alojamiento seguro y digno. Tenemos la estrategia de inclusión. Para, eh, para los gitanos, para el pueblo gitano, la estrategia de igualdad de género, se acaba de desarrollar un plan de actuación para la economía social, forma es una pata muy importante de este pilar europeo de derechos sociales y en el empeño por reducir la, la pobreza. Y también tenemos el primer informe de la Unión Europea sobre acceso a servicios esenciales. ¿Por qué? Si sí, hay un pequeño incremento en la renta mínima pero los costes eh, no dejan de, de aumentar, pues eh, de tal manera que son inaccesibles, no tiene ningún sentido, no, no, no llegamos a nada. Tenemos que combinar por un lado una renta o un salario de digno y adecuado y también por la parte del gasto. Que, que se garantice el acceso a servicios sociales por parte de todos los ciudadanos y ciudadanas. Todo este pilar europeo, el plan de actuación y la estrategia global para este periodo no aparece de la nada, sino que todos los socios, partes interesadas, eh, instituciones públicas o... Oh, OSC, todos han trabajado, todos los agentes han trabajado duro para lograrlo. Es el resultado de un esfuerzo colectivo, el fruto del trabajo duro y comprometido de muchos y muchas para avanzar en estas en este objetivo de la inclusión social. Para llevar a la práctica esta estrategia, tenemos la financiación europea, que también es bastante compleja. El panorama: tenemos el REACT-EU con un presupuesto de 50 mil millones de euros unido a la respuesta a la crisis por la pérdida temporal de empleo, los ERTES, garantizar los equipos necesarios, seguridad, dispositivos, etcétera. Es decir, respuesta inmediata a la crisis provocada por la COVID por la crisis y esto se implementó por los cauces tradicionales de los fondos europeos y cuando se amplió se, se amplió a alimentos, bienes y servicios y también la provisión de equipos esenciales para mantener eh, a la gente, eh, la gente segura, EPIS, etcétera. Luego tenemos este mecanismo de recuperación y resiliencia con una implantación sin precedentes, 800.000 millones de euros en forma de subvenciones y préstamos y se trata de una verdadera respuesta efectiva a la crisis que nos asola. Y es necesario que llegue a cada uno de los países o mie Estados miembros que está ya llegando ahora y que se van a encargar de distribuir. Y para terminar, tendríamos el marco financiero plurianual, que es lo a lo que estábamos acostumbrados. Eh, 1,2 billones de euros, incluyendo el Fondo Social Europeo, que ya son mil millones de euros euros. Como ven, como digo, es una cantidad de dinero muy sustanciosa destinada a poner en marcha las estrategias y planes a escala europea y es muy interesante. A veces es difícil saber qué es lo que se va a asignar o a incluir dentro del mecanismo de recuperación y resiliencia o qué parte en el marco, etc. La última parte de mi presentación va a versar sobre la función que debe o que ha de desempeñar la sociedad civil para... Para contribuir de la man, de la mejor manera. Dentro del mecanismo de recuperación y resiliencia es una cantidad muy alta, 800.000 millones de subvenciones y, y préstamos. Es muy complejo a, a este, en este momento intentar entender cómo se va a hacer. Necesitamos una, un enorme grado de cooperación entre todas las partes interesadas, las federaciones, las redes de OSC, en todos los sectores, las la. La sociedad civil española está bien preparada para conseguir ello, tiene un largo histori historial de cooperación efectiva en estos y, um, temas. Otra cosa muy importante, en mi opinión, para ser eficaces y, e y eficientes a la hora de canalizar estas aportaciones, tenemos que trabajar de una manera cooperativa, destacando cada una de las aportaciones individuales y en qué ámbitos necesitamos apoyo y alimentando pues, los ámbitos de actuación, aquellos que realmente, mmm, en, en aquellos que esperamos dar aportaciones específicas o diferenciadas, cuando realmente podemos dar un valor añadido. La sociedad civil tiene que intentar interactuar, cooperar y den la respuesta adecuada para llevar a término y para implantar estos fondos de la, del mejor modo posible. Bien, dentro del marco financiero plurianual... Dentro del mecanismo, he estado trabajando con Civil Society Europe en la elaboración de recomendaciones de, destinadas a las entidades para ver cómo iniciar el proceso de reparto y de distribución de gastos. Espero poder facilitarles los resultados de esta investigación en breve sobre el marco financiero plurianual. En concreto, el, los FSE, la sociedad civil, tiene bastante más experiencia, ha participado en estos procesos, hay mucha más apertura. En cómo se puede gastar los fondos sociales, el FSE, en este periodo, mil millones, recuerdo, y todo guarda relación con el empleo, el, la creación de empleo, empleo digno, y también apoyo, el acceso a servicios y otros temas. Como digo, hay un amplio margen de actuación, toda una serie de posibilidades para el FSE, la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Es muy importante que la sociedad civil asigne tiempo y recursos para participar a nivel político, un nivel amplio para influir en cómo se destinan estos fondos para combatir la Pobreza. La sociedad civil debe desempeñar una función de vigilancia para asegurarse que la, que la lucha contra la pobreza es un objetivo claramente definido en los procesos de inversión. Partes de la sociedad civil están listos para convertirse en socios activos. Esto es el caso de España de España, perdón, y muchos otros, y que están dispuestos a participar en la planificación, implantación, supervisión y evaluación de los fondos sociales europeos. Hay muchos actores de la sociedad civil en España, por ejemplo, tienen cuentan con la experiencia necesaria para y para participar de la, mejo, de, en, en, en, de la mejor manera. Los actores de la sociedad civil tienen que poder acceder a los fondos, utilizarlos para liderar proyectos eh, bajo el paraguas de los FSE+. Plus el, hasta ahora los FSE se han utilizado para ayudar a las personas en, pobre, en, en situación de pobreza las nuevas formulaciones para los reglu, reglamentos deberían prever trabajar más con las personas en situación de pobreza no en favor de ellos man, man, dejándolos fuera creo que tenemos los mecanismos y la sociedad civil tiene que dar ese salto para involucrarlos y existe la oh, posibilidad de aspirar a, una, pues a ser más ambiciosos y garantizar eh, que se que el mensaje llega, que hacer campañas activas para tener respuestas más urgentes y ambiciosas en la, en la lucha contra la pobreza para conseguir más igualdad. Todos estos temas que están muy relacionados. Si queremos seguir estos procesos, necesitamos... El, y participar en el semestre europeo y los procesos relacionados hay una amplia gama de procesos que guardan re, relación con el semestre y que todos nosotros podemos participar en ellos y estoy seguro de que los agentes y los participantes en la sociedad civil y todas las organizaciones están bien familiarizadas con ellos pero quería recordarlo y a modo a modo de conclusión cuando todo tiene que ver si vemos la botella medio llena, media vacía. Es una cuestión de perspectiva, también es un panorama muy complejo, complicado, pero eh, crear una so Europa social que combata la pobreza es un objetivo ambicioso, complejo, así que no va a ser fácil el camino. Necesitamos establecer y fijarnos metas eh, ambiciosas y generosas en todos los ámbitos en el ámbito social, medioambiental, etcétera. Sí que es verdad que hasta ahora no hemos sido los suficientemente ambiciosos, pero tenemos que mantener el objetivo, la meta de pobreza, ser claros y tajantes ahí, no hacer confesiones y trabajar con las instancias europeas para lograrlo. Y en última instancia, hay mucho dinero, muchos, muchos fondos y existen los pivotes necesarios sobre los que va en trabajar para defender esas respuestas ambiciosas que tanta falta hacen. Creo que podemos abordar el futuro con cierto optimismo que es posible avanzar en la consecución de las metas que nos hemos planteado cosas que eran inimaginables hace dos años. Ahora ya sí que son viables, imaginables. Hace dos años no nos imaginábamos que la Unión Europea hiciera algo con lo que han hecho, con el mecanismo de recuperación y resiliencia, y eso hable toda una gama de posibilidades. Quizás en el futuro sea posible, después de todo, que aquellos países que tienen más problemas tengan una renta mínima europea que, que apoye y que respalde y que sirva de apoyo en la lucha contra la pobreza. Sí que hay posibilidades ahí fuera. Creo que tenemos motivos para tener esperanza, para ser optimistas y tenemos que, como digo, ser ambiciosos en las organizaciones de la sociedad civil para lograr esto, estos objetivos. Muchas gracias por su atención.